Hola a todos, en este vídeo vamos a estudiar o vamos a repasar las principales nociones sobre el sistema binario de numeración que se utiliza en los computadores. Vamos a dar un pequeño recordatorio de introducción y luego hablaremos del binario puro, la base hexadecimal, el complemento a 2 y daremos un recordatorio sobre las principales potencias de base 2. Por un lado, eh, los humanos contamos con base 10 porque tenemos 10 dedos en las manos. Entonces, utilizamos 10 dígitos o 10 símbolos diferentes para representar todos nuestros números. Sin embargo, el significado de cada uno de los números depende de la posición en la que se encuentre en, en el número. Por ejemplo, en el valor 12.521 vemos que hay dos unos, dos doses y un 5. ¿Qué significa cada uno de ellos? Pues de los unos, uno vale 10.000 y el otro vale uno. De los doses, uno vale eh, 2.000 y el otro vale 20. ¿vale? Y el 5 vale 500. Por lo tanto, realmente un número se descompone como la suma de una serie de, bases, eh, perdón, de potencias de 10 con distintos exponentes multiplicados a los dígitos que aparecen en el número. ¿Qué ocurre en los computadores? Pues exactamente lo mismo, pero por simplicidad se utilizan solo dos valores, el 0 y el 1. Y por eso se habla de sistema binario. Realmente estos dos valores pueden tener significados físicos muy variados. Por ejemplo, pueden ser dos valores de tensión, 0 voltios, 5 voltios, o dos estados de magnetización en una región del disco duro, eh, orientación polo norte o polo sur, o dos estados de un condensador dentro de una memoria RAM, por ejemplo, cargado o descargado. Sea lo que sea, vamos a estudiar dos situaciones, ¿vale? Y vamos a representarlas con el 0 y con el 1. Lo que pasa es que hay distintas variantes del sistema binario. El sistema binario puro, el original, es aquel que... Solo sirve para representar eh, los números positivos y el cero y utiliza ceros y unos. Normalmente indicamos el tamaño o número de bits que se pueden utilizar. Pongamos que es n. En este caso, el rango de valores representables, es decir, el conjunto de valores desde el mínimo hasta el máximo, sería desde el 0 hasta 2 elevado a n menos 1, ambos incluidos. Para pasar un número de base decimal a binario, simplemente. Eh, suponiendo que es un número entero, se eh, tendrían que realizar una serie de divisiones sucesivas por dos ¿vale? y luego se tomaría, como veremos a continuación, el último cociente y todos los restos en sentido inverso. Para hacer el proceso al revés, de binario puro a decimal, habría que calcular la suma de potencias de 2 elevadas a cada posición de cada uno de los bits. Ejemplo, para pasar de, del número 81 que está en base decimal a binario, Hacemos las divisiones enteras por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. No va saliendo 40, 20, 10, 5, 2 y 1. Cuando llegamos al cociente 1 ya no podemos seguir dividiendo. Entonces, el último cociente es 1 precisamente y todos los restos son 0 o 1. Entonces, siguiendo el sentido de la flecha, eh, eh, vamos cogiendo todos estos restos en sentido inverso. Entonces nos saldría 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 pero si nos dicen que el número lo queremos representar con 8 bits, como nos han salido 7, pues habría que rellenar con un 0 a la izquierda. Si tuviéramos el proceso contrario, si nos dan el número 01010001 y hay que calcular su valor equivalente en decimal, lo que hay que hacer es eh, anotar la posición de cada uno de los bits. Siempre la posición del bit, del bit menos significativo es el 0 y a partir de ahí se va incrementando. 0, 1, 2, 3, etcétera. En este caso de 0 a 7. Entonces a cada bit le corresponde una potencia de 2 elevado a, precisamente a esta posición y esa potencia de 2 estaría multiplicado por el bit. Obviamente los bits que valen 0 no intervienen en la suma y los que valen 1 pues sí. Por lo tanto este número equivale a 64 más 16 más 81, eh, perdón más 1 que es precisamente 81. Por lo tanto efectivamente hemos comprobado que hemos hecho bien el cálculo. ¿Qué ocurre? Que el binario puro no permite calcular números negativos. Entonces, una modificación es el complemento A2. Suponiendo que también tenemos n bits, ahora el bit más a la izquierda, el más significativo, el n-1, representa el signo del número. Si es 0, es positivo. Si es 1, es negativo. En este caso, entonces, el rango de valores representable va desde menos 2 elevado a n-1 hasta 2 elevado a n menos 1, menos 1, ambos incluidos. Por lo tanto, ¿cómo pasamos un número de base decimal a complemento a 2? Si es un número positivo y está dentro del rango que hemos indicado, se hace exactamente igual que en binario puro, divisiones sucesivas por 2, último cociente y restos en sentido inverso. Si es negativo hay que dar un poquito más de rodeo. Primero calculamos el número en valor absoluto, es decir, en positivo, con el método habitual. Y a continuación se cambia de signo con la operación complemento. Esta operación complemento se puede hacer de varias maneras, pero una podría ser copiar bit a bit de derecha a izquierda todos los valores hasta el primer 1. Este primer 1 se copia tal cual y a partir de ahí se intercambian ceros por unos y unos por ceros. Para el cálculo inverso de complemento a dos a decimal eh, se realiza mediante la suma de potencias de base 2 exactamente igual la que la fórmula de binario puro. Solamente que en la potencia más significativa, 2 elevado a n-1, hay que colocar un signo menos. Vamos a ver un par de ejemplos. Si tenemos 8 bits, el rango ahora es de menos 128 a más 127. ¿Cómo representamos el 81? Que antes lo vimos en binario puro. Como es un número positivo y está dentro del rango, su representación en binario puro coincide con su representación en complemento a 2. No lo voy a repetir porque ya lo hemos hecho antes. 01010001 ¿Cómo sería, por ejemplo, ahora el número con un signo menos? Menos 81, por ver otro, una variante, ¿no? Bueno, primero calcularíamos el más 81, que ya lo tenemos, y ahora le aplicamos la operación complemento, de derecha a izquierda. Como el primer bit que nos encontramos ya es 1, lo copiamos, está marcado en rojo. Lo copiamos tal cual. Y a partir de ahí, seguimos copiando los bits, pero intercambiando ceros por unos y unos por ceros. Por lo tanto, menos 81 se representa como 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Veis cómo está subrayado el bit de signo 1? Porque es un número negativo. Al revés, si nos dieran el número directamente en complemento a 2, si queremos calcular el valor en eh, decimal, haríamos la suma de potencias de base 2, 2 elevado a cada una de las posiciones del bit, multiplicado por el, el dígito que estamos utilizando el bit 0 o 1, y lo único que, ahí está marcado en rojo como recordatorio, a la potencia más significativa hay que colocarle un signo menos. Hacemos el cálculo, entonces en este caso equivale a menos 128 más 32 más 8 más 4 más 2 más 1, hacemos la suma y sale menos 81, con lo cual efectivamente habíamos hecho bien la transformación. El problema del binario puro es que los números son muy largos, ¿vale?, entonces, a veces es muy útil utilizar la base hexadecimal o 16. Eh, claro, necesitamos 16 símbolos. Utilizamos los números de 0 al 9 y luego añadimos las letras de la A a la F. Cada una, pues vale, 10, 11, 12, etcétera, hasta 15. Transformar de base 10 a 16 o viceversa es exactamente igual que eh, hacíamos con el binario puro, solamente utilizando base 16. Lo que pasa es que la base de hexadecimal es muy útil porque la transformación hacia el binario puro o desde el binario puro es muy rápida. ¿Por qué? Cada dígito hexadecimal equivale a 4 bits en, en binario. ¿vale? Por lo tanto, este número que nos dan aquí de ejemplo, AF912, que está en base 16, cada una de las letras lo que tenemos que hacer es sustituirla o expandirla al conjunto de 4 bits equivalente, incluso rellenando con ceros por la izquierda si es necesario. Por ejemplo, la A es el 10, que en binario puro es 1, 0, 1, 0. La F es el 15, que vale 1, 1, 1, 1. Así sucesivamente, ¿no? Veis, por ejemplo, por ejemplo en el caso del 2, es un binario puro es 1, 0, pero hay que rellenar con dos ceros por la izquierda, siempre para tener un conjunto de 4 bits. Entonces, la transformación es inmediata, tanto desde el hexadecimal hacia el binario puro, sería expandirlo. Y en el caso del binario puro hacia el hexadecimal... Lo que habría que hacer es grupos de 4 bits, incluso rellenando con ceros por la izquierda si es necesario, y luego transformarlo o sustituirlo por el hexadecimal equivalente. En este otro ejemplo, 1, 1, 0, etc., nos sale un grupo de 4 y un grupo de 3 bits. Hay que rellenar con un cuarto bit, que es el que está marcado, y la transformación es inmediata. Vamos a recordar, o vamos a pensar algunos ejemplos del hexadecimal. Supongamos que utilizamos en binario puro 16 bits y nos preguntan los siguientes valores cuál sería el número en hexadecimal más bajo del rango cuál es el número más alto del rango y cuál es aquel que está situado en la mitad más uno del rango vale estas preguntas parecen un poquito extrañas pero luego en el tema de memorias eh, entenderéis por qué intento recordar esto bueno si tenemos 16 bits en binario puro Significa que el número equivalente en hexadecimal va a ocupar cuatro dígitos hexadecimales. El número más bajo es aquel que tiene todos ceros. Luego tendremos cuatro ceros en hexadecimal, cero, cero, cero, cero. Por otro lado, el número más alto es aquel que en binario puro serían 16 unos, lo cual sería equivalente a tener cuatro grupos de cuatro unos, es decir, 1, 1, 1, 1, repetido cuatro veces. Eso equivale al 15 o a la F. Y por lo tanto, este número más alto representable en hexadecimal sería FFFF, que en decimal equivale al 65.535. Y por último, si nos preguntan cuál es aquel número que está en la mitad más uno del rango, bueno, eh, se puede hacer de muchas maneras, podemos calcularlo en decimal y luego pasarlo a hexadecimal. Pero hay un pequeño truco. Entonces... Eh, recordando que 1,0 en hexadecimal equivale al número de 16 en decimal, claro, si yo este 16 lo divido por 2, me sale 8, ¿vale? Por lo tanto, hay que pensar que en hexadecimal la mitad, de 10, eh, la, mitad de 10, la mitad de 10 es 8, no 5, ¿vale? Porque estamos trabajando en hexadecimal. Por lo tanto, teniendo esto en mente, si el valor más alto que hemos visto en el rango es el FFFF, el valor consecutivo, el que va después, Sería el 1, 0, 0, 0, 0 entre comillas, 10.000. ¿Cuál sería la mitad? que es el número que estamos buscando? Pues la mitad de 10.000, hexadecimal sería 8.000. 8, 000, 8 0, 0, 0, Si hacemos el cálculo, que es 8 por 16 al cubo, sale 32.768 en base decimal. Bueno, ya para terminar, simplemente un recordatorio de las principales potencias de 2. Desde 2 elevado a 0 a 2 elevado a 13. En esta asignatura es fundamental saberse, vamos, de memoria y de carrerilla todas estas eh, potencias, al menos hasta 2 elevado a 10, porque aparecen con mucha frecuencia, ¿vale? Y entonces os recomiendo que os las aprendáis. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.